Hola a todos, bienvenidos a la tele de Profe de L. Hoy estamos en directo con el equipo de Ruta L, una revista para profesores de español que tiene muchísimas actividades y recursos hechos por y para profesores. Estamos con todo el equipo, excepto con Majo, que, tiene, que ha tenido un problema, pero bueno, contamos con el resto del equipo que son maravillosos. Tenemos en Valencia... Eh, reunidos en la misma casa, a Adriana, a Estrella, a Jaume y a Inma, que desde, 2002, eh, que desde 2012 perdón, están ahí dándole duro con la revista y, y son incansables. De hecho, muchísimos profesores eh, agradecen su trabajo, lo utilizan en clase y cada vez se están, están volviendo más famosos, ¿no? Eh, empezamos con, con las preguntas. Veamos, eh, ¿cómo, ¿cómo nació Ruta L? Bueno, pues a ver, Ruta R nació en 2012 oficialmente, pero ya en 2011 empezó a incubarse la idea porque, bueno, entonces cuatro de nosotros, que actualmente somos cinco, cuatro de nosotros trabajábamos juntos y creábamos un montón de material, lo compartíamos. Entonces decidimos que por qué se iba a quedar eso solamente entre nosotros y, bueno, decidimos compartirlo con profesores. Así surgió la idea y. Nos mm, de, tuvimos que plantearnos si sería un blog o sería una revista y nos inclinamos por una revista y bueno, pues este, este fue un poco, este fue el origen. Y yo he acertado un poco en la definición que he hecho del, del, del proyecto de vuestra revista. ¿Qué es Ruta L? Y quién, bueno, ya, ya he dicho quién es he parte del proyecto, pero, pero contar un poco vosotros a qué os dedicáis, eh, qué hacéis en vuestro en vuestra vida laboral, ¿no? Bueno, pues nosotros cinco eh, somos todos profesores de L desde hace ya bastantes años. Eh, cuatro de nosotros somos licenciados en filología hispánica y en alguna otra filología. Que bueno, además está Jaume, que es mi compañero, que él se especial. Bueno, es de historia y se especializó en arqueología, pero con el tiempo, pues hizo la especialidad también en la Universidad de Valencia de, de enseñanza de L y pues se incorporó algo más. Pero bueno, ya lleva. Cuatro o cinco años también dando clase, y de ahí venimos todos, de filología. Muy bien, o sea, que combináis vuestro trabajo en la revista con, con el trabajo como profesores, ¿no? Entonces, Para nosotros, sí, es la lengua extranjera. ¿Qué es lo que, lo que más os gusta? ¿El trabajo como crea, creando materiales o compartiendo materiales? ¿O, o, o llevando los materiales al aula? Yo creo que, que al final todo lo que creamos eh, lo hacemos pensando en nuestros alumnos, o sea, en realidad discutimos muchísimo dando clases, entonces yo cuando creo un material y creo que mis compañeros comparten esta idea, siempre tengo presente quién va a recibir ese material y cómo, si lo va a aceptar con una sonrisa o va a decir, madre mía, qué horror, ¿no?, esto que me presenta mi profesor, entonces siempre intentamos que el material sea dinámico, que los alumnos se diviertan, que hagan grupo y, por supuesto, claro, que, que aprendan español, la cultura, la lengua, y todo lo que implica, como tú sabes. Sí, sí, de hecho, eh, el éxito que estáis teniendo eh, con vuestra revista hace que, que, que vuestra revista se haya consolidado y por eso os quería preguntar, ¿cuáles son vuestros planes de futuro? Ya que habéis cumplido tres años, ¿no? Me imagino que, que tenéis las mismas energías que al principio ¿Qué planes de, de futuro tenéis a partir de ahora? Bueno, nuestros planes de futuro, por supuesto, es continuar con el proyecto Ruta L, Pero además, ahora por ejemplo, queríamos dar más relevancia a los autores que publican con nosotros. Porque, bueno, es lo que venimos haciendo desde el primer número en la reseña. Sabes que en, en la reseña invitamos a un profesor destacado a que haga una reflexión sobre el mundo de, del español como lengua extranjera pero durante este tiempo nos hemos dado cuenta también de que la comunidad L es una comunidad muy trabajadora, muy creativa, con profesores de largo recorrido, y entonces queríamos de alguna manera pues darles el reconocimiento que se merecen. Por eso eh, hemos creado una nueva pestaña que se llama Autores, donde recogemos la biodata de, de los profesores que colaboran con nosotros, como una forma de reconocimiento estamos haciendo poco a poco, de momento lo hemos hecho con los profesores del último número, que ha salido pasándonos del número 10, y vamos a ir ampliándolo y, y añadiendo a todos los profesores que han colaborado en los números anteriores y a los que esperamos que colaboren con los números esperamos que sean Y bueno, ¿quién me, puede, ¿quién me puede explicar de vosotros qué es el proceso de trabajo? ¿Cómo trabaja él? ¿Cómo, cómo se forma la revista cada tres lo puedo explicar, yo misma también. <risa> eh, la revista, lo primero que hacemos cuando tenemos que preparar un nuevo número es reunirnos para decidir cuáles van a ser los temas de Comecocos, que es la sección en la que publicamos toda una serie de actividades que tienen que ver con determinados argumentos gramaticales y léxicos. Entonces elegimos primero los argumentos, eh, intentamos que, seleccionar algunos de los que nos plantean retos en clase, porque a veces es difícil encontrar materiales adecuados que podamos, llevar, que podamos llevar al aula entonces intentamos ir por ese camino. Y una vez hemos recibido los argumentos, pues nos distribuimos el trabajo y más o menos cada uno de nosotros es una tarea. Está la recepción de actividades y correspondencia con los colaboradores, la gestión de redes sociales, la revisión y la corrección de las actividades, su eh, subida a la web. Pero bueno, siempre estamos todos en contacto y en Cualquier caso es un trabajo muy colaborativo. Y, y bueno, eh, contando también sobre, sobre el criterio que, que prima la actividad o. Eh, pues, bueno, en cuanto a los criterios a la hora de publicar las actividades, en eh, primer lugar hay que comentar. Que, Toda actividad es bienvenida a Lo que pasa es que de alguna manera tenemos eh, que se cuenta con una serie de requisitos. Eh, pues nos basamos en unos criterios primero de contenidos y en otros eh, más formales. En cuanto a lo que son los contenidos, pues siempre intentamos que crear por una parte y que nos envíen actividades que con un enfoque comunicativo principalmente y lo que, de alguna manera, eh, nos planteamos es si estas actividades son aplicables al, al aula de L en nuestra experiencia como docentes, por una parte. Y por otra parte, también, eh, relativo a los contenidos, queremos que sean actividades originales, eh, en un primer lugar. En cuanto a lo que es el formato, eh, siempre nos gusta que las actividades sean atractivas visualmente y que estén protegidas. Eh, con imágenes pues eso, que, que sean libres eh, para pues, no tener problemas con lo que son los derechos de autor y todas estas cuestiones. Y bueno, eh, cerrando lo que es el tema de las actividades, si, si por ejemplo los colaboradores nos envían eh, sus actividades eh, propuestas, no se ajustan a estos criterios, pues de alguna manera intentamos asesorar eh, para que se cumplan. Y sean unas actividades, como ya te he dicho, con, que sean originales, con un enfoque comunicativo y sobre todo visualmente atractivas para que sean aceptadas y, eh, por los alumnos en, en un primer momento. Sí, porque entendemos que hay muchos profesores que están iniciándose en el mundo de él y que a veces les cuesta hacer su primera actividad. O, entonces no desechamos una actividad de, de primeras. Claro. Y ya me estrella una pregunta, ¿Eh, cuál, es el, ¿cuál es la motivación que mueve a un profesor a colaborar en vuestra revista? Porque ya hemos dicho que vuestra revista eh, no tiene ningún ánimo de lucro, ¿no? ¿Por qué un profesor eh, puede, puede llegar a, a aportar algo a vuestra revista? Pues bueno, en primer lugar porque yo creo que como cualquier profesor, me imagino que si tú creas tu material y, y, funciona. y funciona, creo que a cualquiera cualquier persona, cualquier profesor está orgulloso de compartirlo con otros profesores, al menos en nuestro caso. Eh, y, y qué mejor manera que difundirlo a través de la red en, en, en, nuestra, en nuestro caso, en nuestra revista, pero en cualquier otro ámbito que, que pueda difundirse, ¿no? Sí, porque como sabes, yo creo que el ámbito de él es uno de los más generosos que hay ahora mismo a nivel científico y a nivel de profesorado, porque, bueno, con Twitter L, con todos los blogs que, que tenemos de Ricardo, el de José Ramón, bueno, el tuyo, por supuesto, donde se comparte solidariamente, ¿no?, el material. Entonces, yo creo que, que todo el mundo tiene ganas de compartir. Y contadme, ¿tenéis alguna anécdota de, de, de no sé, algún profesor que, que haya colaborado con vuestra revista? En todos estos años de, de experiencia con el trabajo que estáis haciendo, ¿os ha sorprendido algo? Eh, que nos, nos esperabais? Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, compañeras del colegio eh, han contactado conmigo a través de la revista y es una cosa que... Porque ellas buscaban en internet actividades que llevara a sus clases y de repente, pues, viendo quién, quién era el equipo de Ruta L, pues acabaron contactando conmigo y hacía pues años que, que no nos veíamos, por ejemplo. Vamos a la otra vista, estrella y Eh, Veamos. ¿Tenéis alguna pregunta de fuera para la revista? ¿Qué creéis que puede mejorar en la revista recreta de L. Espera, puedes repetir la pregunta? Que no se sé ha bien. Vale. ¿Qué pensáis que puede mejorar ahora mismo? Me he oído. No es que no se oye bien. Perdemos la mitad de la pregunta. Se, se ha cortado un poco la pregunta. Vale, a ver, veamos. Repito, repito, ¿qué te no enseñas a mejorar de la revista ahora mismo? ¿Mejorar? Pues bueno, sí, sí. mejorar eh, puede mejorar todo porque somos muy perfeccionistas, entonces no nos conformamos con lo que hacemos y ya está, sino que cada vez en cada número queremos hacerlo mejor y y, bueno, y vamos encontrando nuevas maneras. Eh, para mm. nosotros es, es una cosa creativa, es un reto, nos gusta y y no nos estancamos en lo que tenemos Y, ya y veo además que no si os limitáis al ámbito de la revista, también habéis colaborado en el, en el monográfico de Perele, ¿no? Contadme un poco, de que, en, qué, ¿en qué ha consistido esta colaboración? Vale, pues a ver, nosotros con este monográfico, con este artículo teníamos principalmente dos objetivos. El primer que hicimos llevar a cabo era un análisis, una descripción de cómo ciertos colectivos relacionados con él gestionaba la herramienta de Twitter. Esos colectivos eran eh, asociaciones eh, relacionadas con L, editoriales que se dedican total o parcialmente al mundo de L y revistas también relacionadas con el mundo de L, de ellas por supuesto Ruta L. Entonces lo que hicimos fue seleccionar una serie de indicadores que para nosotros eran importantes, como por ejemplo el número de seguidores, el número de tweets eh, por día, eh, la interacción con otras cuentas de Twitter, y con esos indicadores lo que hacemos es describir simplemente el comportamiento que, que tienen las cuentas. Insisto en que es un, un análisis descriptivo, que nosotros no pretendíamos hacer ni, ni sacar ninguna relación de causalidad, porque sabemos que en el mundo de la estadística eso es complicado. Entonces lo que hacemos es observar simplemente el comportamiento de las cuentas. Ese es el primer objetivo, y el segundo objetivo que nos parecía también muy interesante era poner voz a algunos de los community managers de estos colectivos y en este caso, pues, fueron eh, Inma Barbasán, y a, a mi Vera, y Marga Lindo, que en aquel momento era la community manager de Arcelor. Uh -huh. Y, bueno, una última pregunta. Primero, eh, invito a todos los profesores a visitar vuestra, vuestra revista. Eh, Repetimos la dirección, rutaela.es. Un nuevo profesor que entre en, la, en vuestra revista, eh, ¿qué le aconsejaríais? un nuevo profesor que entre para visitar la página, la, la, para una, una persona, un profesor que entra por primera vez en nuestra revista, ¿qué le aconsejarías? Yo creo que el mensaje que le transmitiría a esta persona es, eh, sobre todo, que, que cree y que comparta. Uh -huh. Porque parece que compartir es, eh, es, es el principal mensaje que yo puedo mandar actualmente. Me parece que compartiendo es como todos hemos recibido un mayor beneficio. Yo me he nutrido de lo que otros eh, profesores han, han creado y sé que otros profesores también se nutren de lo que nosotros creamos, entonces no hay mayor beneficio ahora mismo que, que compartir todo lo que sabemos y todo lo que creamos, porque todos seguimos aprendiendo, enseñamos y aprendemos. Entonces pienso que el principal mensaje que yo puedo mandar a un profesor que se inicia es crea, comparte y emociona. Eso me parece también un, un mensaje bonito y que yo intento llevar a cabo siempre en mis clases. Bueno, os quiero dar las gracias por el mensaje que os permití, por vuestra filosofía, por compartirlo de manera libre, por Creative Commons y por, por, por llevar a otros profesores también a este camino, ¿no? Porque me imagino que, que, que habéis visto que otros profesores que antes eran un poco reticentes se han sumado también a esta filosofía. Enhorabuena, os deseo muchos años más de Revista Ruta L y os mando un saludo desde la tele TV de Ruta L, que creo que será también compartido por todos los seguidores que nos siguen. Gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani.